Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Yo mismo porque descubrí que tener 26 años Y no saber hacer el nudo de la corbata Es realmente un problema Hoy lo vamos a aprender juntos termine. La punta chica en nuestro lado izquierdo Y la punta más ancha en nuestro lado derecho la distancia correcta primos es siempre que nuestro lado izquierdo esté en el centro de nuestro esternón, tanto hacia la parte de abajo como hacia la parte de arriba una vez que ya hacemos esto hacemos el primer nudo sencillo cruzamos y el derecho va sobre el izquierdo y... bien para continuar colocamos nuestro dedo índice y procedemos a hacer otro nudo pero este lo tenemos que llevar hacia nuestro lado izquierdo Ajá. y tenemos que empezar a tener esta forma, esta forma de aquí abajo como pueden ver que es la forma de un nudo de corbata correcto para finalizar primos, tenemos que colocar nuestro dedo índice sobre nuestro nudo y ahora daremos una vuelta alrededor de todo la vuelta completa y empezaremos a sacar nuestro dedo índice y a formar nuestro nudo de la corbata. Bueno, primos, pues, eh, está listo. Espero les guste y les haya servido el video. ¡Hasta pronto!